Bueno, saludos, soy Rael Bandera. En esta hora les voy a enseñar o a mostrar cómo crear un archivo de AdSense.test. Acc Entonces, nos vamos a nuestra cuenta de AdSense y vamos a buscar nuestro kit de editor. Entonces, vamos a darle clic en cuenta y una vez damos clic en cuenta nos sale el, el ID de, de editor vamos a seleccionarlo lo copiamos cerramos aquí en la descripción del video les dejo este les dejo este este archivo para que simplemente eh, peguen aquí donde están eh, en esta, en esta sección donde seleccionando van a pegar el I que copiaron de allá de su cuenta de hace entonces damos control V pegar, aquí vamos a borrar ese espacio para que quede la coma ahí junto a, nuestro, a nuestra dirección I. y una vez que lo hayamos pegado ahí vamos a seleccionar todo esto lo copiamos, nos vamos a abrir el blog para crear para pegar este archivo ya que ya que hemos creado el archivo .txt entonces nos vamos a blogger y aquí eh, les he este blog para he he este blog para mostrarles a ustedes cómo se hace porque los demás el otro blog ya lo tengo activado nos vamos a configuración y nos vamos a eh, preferencias de búsqueda y como pueden ver aquí dice monetización y, y está inhabilitado inhabilitado perdón damos clic en editar activamos la palomita aquí damos clic en sí y aquí vamos a pegar el, eh, nuestra dirección y con eh, la referencia de Google Ads donde estamos donde lo estamos, estamos dando permiso para que pues estamos acreditando Google Ads para que muestre o ponga anuncios en nuestro blog, entonces damos clic en guardar y esto puede tardar 24 horas, miren que aquí ya sale habilitado, o sea que ya habilitamos nuestro blog para que Google Adsense ponga, nuestro anuncios en nuestro blog. Y eso es todo por hoy. Eh.